Como mujeres Ellas ven, ve, ven ve, que soy el rey Soy un trapper Sálvame Estoy aquí Yo amo esto Tengo dólares costando a mis friends La gente ve, ve, ve que no soy imbécil Tengo una sirena nueva, esa es la actitud, que le jola mi friend ya. subí el business y gané el business. Tengo mi check guardada la de la ciudad, y tengo mi glow la de mi car. El tiempo corre para atrás y no lo entiendes tengo que disparar y huir de la ciudad. Tengo dos culos y dos Porsche calle, estoy fumando tanto que soy un alien. Mi sirena bebo yo de Link. Somos dos corazones tristes, tristes. Soy un alien, un Porsche cae. Abro la puerta y se ve el brillo de mi chain. La gente quiere volverme a ver. Subo al club y en el club empieza el game. Voy a velocidad de años de luz. Y mi gente detrás. no les